De ti, de ti. Dime cómo hago. Siempre te desapareces de mi lado. De ese pensamiento nunca me deshago. No lo Ey, a pesar de todo con ella yo lo consigo y sigo Si todo este cuento pierde el sentido Que seamos más que amigos Es mi deseo por ti Haría todo que fuera por tus besos Y tú me niegas de mil maneras Porque puedo sentir